También otros a la muerte Otros cargan su santito Que ni siquiera se muere Y yo le canto a mi Cristo A quien la gloria merece Los que cargan su santito Parece que son muy fieles Le prenden sus veladoras que cuando llegue la hora les van a crujir los dientes Los que siguen a la muerte y le hicieron un altar de una cosa estoy seguro que les va a pagar muy mal porque en el día en que se mueran de ustedes se va a burlar. ¡Cristo, mire! Algunos por su ignorancia hacen sus dioses de barro, porque lo miran y tocan, piensan que van a ayudarlo, es porque no han conocido al que murió en el calvario. La verdad es dolorosa, ah, pero como incómoda, si a ti te están molestando es porque llego ahora de que tú aceptes a Cristo, el único que perdona. Y si tú ya has conocido el camino a la verdad, hoy quiero felicitarte y te quiero recordar de que sigas predicando, y a Cristo glorificar Antes, mi hermano, cantábamos para el mundo y cantábamos para el mundo, pero ahorita que el Señor cambia nuestras vidas, le alabamos y cantamos solamente para él. Dice: ¿le gusta Dios o no? Cuando Cristo me alcanzó, mis ¿Qué tal? Otra vez en vivo. Cuando no estamos solos, también nos acompaña un grupo serreño, directamente desde Tijuana, un grupo excelente la verdad, un grupo que se dedica más bien a cantar eh, corridos elevados. ¿Qué tal hermanos? ¿Cómo están? Ah, pues está analizándose. bendiciones <risa> <risa> hermanos, bendiciones. Eh, bendiciones, bendiciones, ¿cómo están? Estamos, estamos. Ya bueno, bueno, bien, gracias a Dios. Aquí estamos, miren. Igual. ¿Qué, qué, tal? Bien, ¿qué tal? ¿Cómo ustedes? estás? ¿Cómo la lluvia? Bien. bien, bien, gracias bien, a Dios. ¿Y ustedes cómo están? Mira, muy, muy importante. Ver, creo que se escucha ahí un poco muy, como que está cortando el audio, trabajando. Ok, vamos a, vamos a revisarlo. A ver, ¿qué? ¿qué? está pasando? Ok. Vamos a ver. Eh, si ¿sí no si sí, si sí nos escucha la verdad. Okay. Sí, sí, sí, sí, lo hago. Perfecto, nosotros. ¿Nos oyen ¿no, bien? Unos le cantan al diablo. También otros. Ya, ya puse el video otra vez si no soy bien hermanos bien este como que se está cortando mucho la ok vamos a revisando aquí a ver ok ¿Qué tal, haciendo? ¿no? canta una canción por mientras, mientras solucionamos el, el problema. soy bueno, un... Ajá. Como que no me bien? Okay. A ver, a ver, díganlo. Sí. ¿A ver, a ver, a ver. Ok, decía sí, que queda secando ¿Sí? una canción mientras ¿Sí? solucionamos su problema del audio. Ah, ok, ok. Este, vamos a... a ver, ahí, este... A ver. Vamos a enviarles un, un tema ahí, mi hermano. Este, como le digo, ahorita aquí estamos muy contentos y agradecidos este, con Dios por la oportunidad que nos dieron. Y pues queremos enviar un saludo ahí al, al hermano Marco, que pues, por asuntos personales no, no puede estar aquí con nosotros, pero pues, no, nos acompaña aquí el, el hermano Yael. Estamos muy contentos porque está con nosotros y vamos a enviarles ahí este, este, este tema que dice: aunque me critiquen, todavía para la obra de, de ¡Ay, Dios mío! y nadie me no para mí, Cristo, mi Señor Rey. Le rey, le rey que me a los pies de Cristo de de Dios que afuera la Con de madrugadas y mujeres, más tenías mi vida ahora Cristo de Por lo que me da de muchos seres, gracias a que Cristo como yo me le Canta no por Dios, de que su vida no es, basta y mira, alma se lleva, parciero, ya se ve que sigue el que aquí el temo, todo el pueblo la alma. Para Padre, Padre, Padre, el, señor es el sabor? Ah, quedó. Ah, quedó, ahí quedó. Sí, Fueron destellos de Cristo. Ahí quedó. Ah, ahí Ok, ya no se oyen bien ahí el audio. Sí, ahí, ahí, ahora sí, brother. Ah, ok, excelente, excelente. Ok. A ver, cuéntanos, ¿por qué el destello de Cristo? Ah, bueno, el, este, el, el nombre de mi brother, pues, este... Bueno, lo voy a contar, estuvo... Eh, estábamos, bueno, antes tocábamos este, allá en el sur en un, un grupo de la música tropical pero okay. este, no teníamos nombre la verdad andábamos pues, tocando ahí este, nada más así y ya pues antes de iniciar un evento a, a una boda en donde nos invitaron pues ahí fue donde donde este, anunciamos que no teníamos nombre pero pues que le cantábamos a Dios con el corazón ¿verdad? y ya fue pues, un siervo de Dios este, dijo pues hermanos pues ¿qué le parece si le ponemos destellos de Cristo a su, a su grupo? Y, y, este, y, a, y nos gustó nos pareció bien y así fue como como salió el nombre, pero ya con el paso del tiempo este, pues nos, nos dividimos cada quien bueno, por, por asuntos de trabajo, pues al, algunos se quedaron allá, algunos integrantes, y, y, y este, algunos nos venimos para acá, y ya fue pues que este, este, ajá, volvimos a, a, a hacer, pero ya ahorita con, ya no con música tropical, sino con música cierreña, y este, y pues mi hermano Marco, pues, él antes tocaba en una en, en un grupo este, norteño, pero de música secular, y, este, ah, y okay. entonces mi hermano Damián, que es el del, el del bajo él pues tiene un ministerio que se llama Giré, entonces él este, pues a mí me invitaron a tocar con él la guitarra en ese, en ese, en ese ministerio y ya fue que yo le comenté que tenía un hermano que, que tocaba música este, le gustaba la música sierreña norteña, pero que andaba en el, en el mundial, se puede decir y este, ya fue pues que gracias a Dios pues que puso al hermano Damián en, en, en nuestro camino, pues él, él nos motivó y nos impulsó y nos dijo, ¿sabes qué hermano? pues si a tu hermano le gusta la música norteña y, y, y cierreña pues vamos a hacer un, un loco cierreño para que, para que se levante y se venga para acá y se, y se anime pues. y ya este ya me dijo, un día tráelo para, para que hablemos con él y ya fue que al hermano pues lo invité a, una, a unos 15 años que este, al cual fue invitado el, el grupo yenes y ya ahí fue donde platicó el hermano damián con el hermano marcos y ya le dijo pues a este hermano pues es bonito andar en el mundo tal vez para para mucha gente pero pues ahí vas a encontrar problemas a lo mejor vas a tener vas a encontrar dinero pues, pero este pero todo es es vanidad y aquí en, en este en las cosas de dios pues a lo mejor no hay no hay mucho dinero pero pero pues tenemos lo más importante que es la salvación ¿no? Y ya fue que, que mi hermano pues, lo empezamos a animar y ya fue que creamos este, este ministerio de, de música sierreña y, y ya le dijimos no pues vamos a ponerle destellos de Cristo que siga el, el, el nombre no. ya ajá, ya fue que, que así este pues ya armamos este, este ministerio ahorita aquí andamos gracias a Dios este echándole ganas, sirviéndole a Dios y este, acompañando también a algunos hermanos ahí que, que traen donativos para. Para este, los centros de rehabilitación, la, los hospitales, este pues ahí, ahí andamos acompañándolos con la música y eso, pues, la verdad, este, no, nos da mucho gusto que el Señor nos haya puesto en el camino al, al hermano pues, Damián, pues que nos, que nos ha impulsado, nos ha ayudado con, con la gracia de Dios, y, y aquí estamos, ¿no? Estamos viendo, ¿sí? Amén, amén. <risa> Así es. Dios le bendiga, bendiga a todos los que están viendo. Es un gran gozo más que nada el, el estar aquí y este, saludarlos a todos a través de, de las redes sociales. ¿no? Este, bueno, como decía mi hermano Víctor, este, dice la palabra del Señor que nada dentro de los caminos del Señor, nada es casualidad. Todo todo tiene un propósito y todo lo, lo que Dios ha puesto en la mano de, de cada uno de, de nosotros y de sus hijos. Eh, en su tiempo dios lo va a cumplir y yo creo que el tiempo de de de, de cristo ya llegó para para eh, para servirle a dios más que nada no y es, y es eh, pues para mí es un gran estar aquí con ellos y apoyándolo en lo que se pueda porque para eso no puso el señor a levantar dice a darle la mano al caído no a juzgar no a señalar sino a levantarlo porque este a eso dios nos ha mandado ¿no? amén, amén. Así es. ¿Qué les gusta más? ¿Les gusta? O sea, me refiero a ¿les gustaba más tocar lo tropical o el cierreño? Uh, uh, bueno, uh, si la pregunta es para mí. Lo mío, ahora sí que dijéramos: bueno, lo mío, lo mío es lo tropical, porque tenemos un grupo. Pues, nosotros somos de, de Veracruz y, y pues ahí tenemos el grupo. Eh, eh, esto realmente para mí es algo nuevo eh, el estar aquí con ellos, porque yo nunca había tocado música sierreña y me ha costado un poquito adaptarme al estilo y, y el poder tocar ¿no? ese, ese tipo de, de género. Pero gracias a Dios que me ha dado la oportunidad, como le digo, este, eh, poder aprender este, porque tenemos que estar preparados para todo tipo de música, ¿no? y, eh, dentro de la música cristiana. ¿no? Aprender de todo un poquito es bueno, ¿no? Y parece sí que Amén. no sabemos mucho, pero lo poquito que, que lo hacemos lo hacemos para, para glorificar y exaltar el nombre de nuestro Dios, ¿amén? Amén, sí. Pero igual, pues ahora sí que... Eh, como le digo, lo, lo que yo a mí más me gusta es lo, lo, lo, lo tropical, lo que yo más hago es tropical, pues, pero ahora que ando manejo, pues sí, me gusta también, eh, también ah, me gusta okay. también, ¿no? okay. y ya okay. se me pegó, fíjate, se <ríe> ah, okay. fíjate que Rodolfo, de No Amanecer, Music, perdón, MX, dice, <ríe> en los dos de las rifas, <ríe> ¡Saludos, Rodolfo, bendiciones! <ríe> Víctor, ¿y tú qué ver, prefieres? Tropical o pues A mí serreña? Me gusta la, la, la música sierreña, Pero este el señor, pues, Dios me ha dado la oportunidad también de, de también tocar en el en el ministerio del hermano Damián, este, en, el, en el grupo tropical que tiene, pues ahí andamos, ahí, yo creo que de los dos lados. ¿no? Pero ahí andamos, dándole ganas. Amén, amén, amén. A ver. Ok. Sí, entonces, ¿no? Bueno, una pregunta. Bueno, ya me respondieron. Se vienen de trabajo. ¿Son de Veracruz? Me dijeron. Pues nomás también. Ah, um, uh, nomás yo soy de Veracruz. Bueno, todos somos de ¿no? Pero diferente parte del estado. Ah, ok, ok, ok. okay. Excelente, excelente. Entonces, todo, se viene por trabajo a, acá para Tijuana. Que igual así exactamente por por el trabajo. Claro, está bien, está bien. Sí, acá rifando esa machine entonces trabajando. así ah, sí, es. En su, bueno esta pregunta es para los tres porque no sé si se congregan en la misma iglesia o se congregan en diferente. Este en su iglesia cómo ha sido el apoyo que les dan al tocar este tipo de música. <risa> ¡Oh, qué pregunta! <risa> <Conté su nombre. risa> Mira, la, eh, la verdad, eh, vamos a ser sinceros, ¿no? Hay muchas iglesias que, que no, no apoyan el, lo que es algunos géneros de música, ¿no? Pero yo creo que, que realmente Dios ha puesto lo que es la música para exaltar su nombre, ¿no? El que lo haya distorsionado el mundo, o el enemigo, eso es un pero el apoyo Bien. realmente en algunas iglesias este, ¿no? este, bueno de mi parte soy sincero a veces eh, no hay mucho apoyo no en cuanto, a, en cuanto al género este pero realmente ahorita en la iglesia donde estamos realmente nos han apoyado bastante y, y nos han cómo se dice eh, impulsado okay, a seguir adelante. adelante no y, a, a, nos han dado mucho la mano en, en cuestión de musicalmente hablando no amén amén okay. amén amén ¿En tu caso, Víctor? Ah, pues, en mi caso, pues también, también ahí, este, bueno, en la, en la iglesia a la que yo, este, asistía, más que nada, era, pues, este, es como un poco más, más reservada la, la, la iglesia, pero, o sea, no, nunca, nunca me, me dijeron nada, pero sí algunos, bueno, de parte del pastor, no, no recibimos, querido usted, alguna, alguna, este, eh, llama atención así acerca de la música porque yo creo que a él también le gusta porque es de Sinaloa pero en algunos hermanos <risa> okay. sí, pero en algunos hermanos sí hemos escuchado este, comentarios de ahí de, de, de que esa música no es para, para Dios, que es para borrachos, que, que porque te dan ganas de pistear cuando, cuando canta uno esa, esa, ese tipo de música este, de hecho una vez tuve un comentario de, de una persona que me dijo que esa música no, no, era, no era de Dios, pues que porque daban ganas de, de, de pistear luego. Ya le dije yo, no, pues hermano, depende de, de cómo anda en la carne a, a aquella persona, ¿no? Porque el que anda en la carne, luego hasta con la música de, de adoración se duerme, porque realmente no tiene el espíritu. Pero yo creo que el, el género no, no es el que importa, sino este, razón, el mensaje que trae y, y, este, y la intención con la que tú, tú le cantes a Dios, ¿verdad? Porque. Porque hay gente, yo creo que de, de cualquier forma uno tiene que anunciar el evangelio y, y, ahí, y ahí, por ejemplo, entra lo de, como hay personas que les gusta, por ejemplo, el, el, el, este, la música tropical, el rap, el rock, no sé, yo creo que por esos lados hay que entrarle a nosotros este, cantando para que, para que la música pueda llegar a, a personas que, a través de, de, de eso, pues yo creo que, ajá, yo creo que lo, en este caso no tendría... No tendría nada que, que criticarlo uno porque pues lo, yo creo que el mensaje es el que, el que importa. Pero sí, la verdad hemos tenido apoyo de algunos y de algunos críticas claro, pero, pero pues yo creo que hay que poner la mirada en Dios y hay que darle pues, para adelante. Que le ganas. Amén, amén. Esa, a través de estas críticas, a veces, como nos comentan ustedes no sé, mismos, que se dan incluso en las mismas iglesias en las que se han llegado a congregar y de otras personas de otros hermanos fuera han habían pensado o han llegado a pensar en dejar de tocar esta música uh, bueno yo creo que no no eh, a lo mejor antes cuando empecé yo creo que más que nada es aquí como está uno este en, en cuestión de madurez en lo espiritual no porque sí me ha tocado ver gente que ha no si han, lo han criticado, música, el tipo de música que toca, ¿no? Y incluso han, se han salido de la iglesia, o sea, se han, se han ido al mundo. Pero yo creo que más que nada, en cuanto a la pregunta que me hace, es, es cómo estar uno en, en madurez espiritualmente, ¿no? Y yo, en lo personal, pues no, al contrario, digo, bueno, pues si, sí, como dice por ahí, este, un dicho mundano, si, si es que me critican es porque dijera a Carlos, es porque vamos avanzando, ¿no? <risa> Sí, sí, sí Pero sí, pero, Ok visiblemente, se dedican lo que es Corridos elevados sí, uh, ¿O oh, me equivoco? No, no. Sí, ahí le Me le, reclamo, le, le ahí le metemos también De la, la música ranchera la, los, los, los cantitos esos Que ya casi muchos no los cantan Pero como ya ven que Está lo de la llaga podrida, el polvo nada más uh, este, Sí Esas es duenas pues, ¿sí? Ah, y ahí lo pues gracias primeramente Dios pues vamos a, a lo mejor a, a más adelantito a a, a sacar algunos este, algunos temas de, de, eso, de eso para que para que no para darle alimento porque pues yo creo que esa, ese tipo de música no no debemos olvidarla porque es tiene mensajes muy muy bonitos y, y pues nos gusta la verdad queremos mandar un saludo al al grupo este, Carlos y los del Sinaí porque también su música nos no ha sido de mucha bendición para nosotros de verdad, y, y para la gente que nos ha escuchado tocar este, también este, ha sido de bendición y la verdad nosotros pues estamos muy contentos por, por la vida de, de ese ministerio, de ese grupo este, los del Sinaí porque de ahí nosotros también cantamos algunos temas y la verdad son, como dicen son un poquito alterados pero traen un mensaje la verdad muy directo, muy bueno, y este, y este, y eso es lo que nos, nos gusta de, de ese ministerio, y, y también cantamos, le digo, de, de de todo, pues, ahí en, todavía andamos, este. Ah, okay, excelente, bien. excelente. Muy bien. Este, ¿qué les parece si si nos cantan una, como una, como dijo ahorita que se llama? Rancherita. Una rancherita. Una rancherita mm. A ver, vamos a cantarle a esa que dice: ¿Eres polvo nada más? Este, vamos a enviarle ese, ese, ese tema. No, nada okay. okay. okay. más que ahí, ahí disculpe porque andamos ahí un poco con lo de la letra. Pues como el hermano, el hermano Marco es el que, el que metía primera voz y ahorita este. Pues le digo, no, pues estamos aquí, pero pues ahí vamos a, Ahí me pasé yo la primera por lo pronto, cabrón. Ah, ah, excelente, excelente. Sí. Ah, a dónde puedes ir, dónde puedes estar, dónde quiera que tú vayas, por donde no Sí, el cambio no es verdad de la vida que te da. Nada tiene nada es tuyo, es solo el alabar. No quieres escapar de la ira del Señor. No deseas que sean, y hoy no te es por el no vendrá, al meternos será quemará tu cuerpo y alma si no quieres hacer. ¡Ahora quienes salen, a ver, ¿quién la, la paz! <risa> No pienses escapar de la ira del Señor, no pensas que se ha cumplido en no otra forma si es que se un duro no vendrá para meterlo, si se será que barato tu cuerpo y alma si lo no quieres hacer. Eres polvo y nada más. Eres polvo y nada más. Nada tienes, nada es tuyo si Y después voy a tapar. Aleluya huepa Ahí quedó, ahí quedó ya listo no la verdad a ver, a ver. sí eh la verdad ahora sí se eh, pues se la rifaron la verdad eh porque claro, son canciones dar, la un... de Dios para la gloria de Cristo a ver a, a ver ahora es como a comentábamos hace ratito ya hay muchos que no la cantan o muchos que ni ver, siquiera sí. la conocen por lo mismo que ya la gente no la quiere cantar porque dicen, no son canciones ya muy viejas ya ni al caso, e incluso también los coros, ya mucha gente ya no se lo saben, porque ya las iglesias o la misma gente ya no los quiere cantar. Sí, y así se es, están, es. Se están quedando en el olvido. Así es. Así es, pero pues yo creo que hay que, hay que echarle ganas, hay que no hay que olvidarnos de, de eso, y pues, gracias a Dios, pues, le digo, este, vamos a, a, a echarle, también ahí traemos nosotros el, también un cadenita de, de, de coritos, también de los los corritos que, que se escuchaban antes en la iglesia, también ahí cuando nos han invitado a, a administrar, el, a llevar el servicio en algunas iglesias, también ahí ahí, ahí llevamos la los corritos de, que se cantaban antes, los, los mero clásicos. Sí, amén, amén. Entonces, sí. si alguien quiere tenerlos sí. en su iglesia o en alguna campaña, algún evento, este, ¿cómo se pueden contactar con ustedes? Amén, pues este ahí por, por uh, le puedo dejar el, ahí mi, mi este número de, de teléfono o, o este o también este el, tenemos una página ahí en, en, en, en el Facebook que está como destellos de Cristo y ahí pueden enviarnos mensajes y también este pues no sé si Ay, pueda este ahí ahí mi número ¿Sí? es 664-461. 9231 es nuestro número de, de contacto en donde lo pueden contactar para, para que nos gocemos juntamente con, con las iglesias que, que quieran hacernos la invitación. Ahí este ahí estamos. Amén, amén. ¿Sí? Amén. ¿No lo fijas ¿es ahí? Ok, no no, no lo cansé de notar. ¿Es el mismo número que tengo, va? Sí, es el, el número que usted trae ahí. Este, ok, excelente. Contacto. Para ponerlo aquí en la pantalla. sí. sí, sí donde pueden mandarnos este, las invitaciones y ahí con mucho gusto nosotros vamos a, a gozarnos en el Señor juntamente con, con ellos. Amén, amén. Igual de, si alguien quiere colaborar con ustedes, alguna canción, un tema, ahorita aprovechar que están de moda oh, los corridos oh. elevados, o sea, mezclarlo con rap y con otros géneros. Pues, amén, amén, le, le, le, le, de hecho, pues ahí le nos pondríamos de acuerdo, sí, porque pues casi no, no hemos tocado mucho ese tipo de música, pero yo creo que si, si nos con la ayuda de Dios sí si, sí si, sí si saldría si alguien le está interesado, pues ahí, ahí, ahí nos echaríamos una mano unos con otros. Sí, porque amén, lo que amén. estamos viendo es que son muy versátiles. Entonces sí, sí podrían Amén. Amén, amén, amén. Amén. Ah, entonces, entonces ya saben, aquí abajito, sí, abajito ahí, ahí, está apareciendo el número, es que no sé si sale, si sí, ¿no? ahí, sí, ahí, sí, ahí sale, Sí, ahí sale el numerito, sí sí así es. sí, sí. Wow. sí ahí, estamos, ahí estamos, disponibles, hermano, ahí le digo para, nosotros somos un grupo que, que no no, no este, que puede decir no hacemos no de distinción de de religión, de, de iglesia se podría decir este hemos hemos tocado a donde el señor nos ha llevado a este pentecostés, bautistas, adventistas, este en donde el señor nos, nos llame pues ahí, ahí ahí ahí estaremos para para lavar y limpiar su nombre yo creo que este es un, un solo dios y, y este y ahí estaremos siempre dispuestos para para cualquier evento cristiano o este al, al, alguien que necesite algún Algún grupo para acompañarnos, no eh, al, al, algún centro de rehabilitación o invitarnos a un servicio. Este, estamos disponibles, hermanos, ahí este, para hacer en, en la música. Amén, amén, sí. amén, amén. Sí. Cuéntenos, una, que eh, ustedes consideren la mejor, una experiencia más bonita que hayan pasado yendo a compartir de su música en, no sé, en algún sentido de rehabilitación, en alguna campaña, en algún evento. Um, bueno, eh, nosotros fuimos hace hace 15 días a, una, a un asilo de ancianos uh -huh. Y fue una experiencia muy bonita para, para nosotros en lo personal porque pues te das cuenta realmente la, la necesidad que hay este allá afuera, ¿no? Eh, de repente nos encerramos, como decía, por ahí un canto en las cuatro paredes y no volvíamos a ver lo que pasa a nuestro alrededor, ¿no? Y, y, y realmente hay mucha necesidad. No necesitamos ir a, a otro estado, a otro país. Realmente aquí mismo hay mucha necesidad, ¿no? Hay, muy, hay mucha necesidad de la palabra de Dios. Y también, por ejemplo, ahí en ese asilo donde fuimos, eh, las alabanzas que cantábamos, yo veía mucha gente llorando, mucha, mucha, Muchas personas realmente eh, que necesitan pues necesitan escuchar este palabra de Dios empezar con un canto mira que, que, que ha sido de, de de bendición para esa para las personas que están ahí simplemente no para ellos sino para nosotros no porque nos damos cuenta que nosotros pues realmente estamos bendecidos porque eh, muchas veces nos quejamos que no tenemos eh, eh, cosas materiales no pero realmente tenemos eh, la salvación tenemos eh, salud, tenemos este, el pan de cada día, tenemos este, muchas cosas, ¿no? bendición bendiciones que Dios nos da. Y esa fue una experiencia muy bonita para mí en lo personal, ¿no? De, de, de, de decir, bueno, pues, a veces uno se queja de todo, ¿no? Y, y realmente, pues, ahora que si tenemos a Dios, dice, lo tenemos todo. Amén, amén. Amén, así es. Sí, amén. recuerden hermano, cuando tenemos a, a, la, a la central camionera que, llevamos llevamos tortas en una ocasión apenas no tiene mucho y ya les dijimos hermanos los que estaban ahí no son creo migrantes este, acérquense para que tomen una torta un chapurrado, y, y la verdad yo me quedé sorprendido porque nos decían este, hermano este ya ya ya cenamos ya comimos queremos queremos palabra, palabra tenemos hambre de palabra y no, nos quedamos así como que o sea diciendo hay gente que realmente si sí está como dice la Biblia este, sedienta pues de de la palabra de dios y yo creo que pues a mí la verdad me, me ha gustado mucho eso y, y, este, y por eso pues de, aquí, aquí estamos pidiendo a dios que nos, que nos ayude que nos dé las fuerzas para, para seguir en este ministerio porque este ministerio le digo no solamente nos dedicamos a la, a la música sino ahí juntamente con el trabajando de la mano con el ministerio y después pues, pues estamos llevando alimento a, a los hospitales a las clínicas este, a, a, a las personas que lo necesitan y, y le digo pues este hay cosas que que mandan su granito de arena que nos dicen hermano dónde dónde podemos este dar nuestra bendición para que usted siga este ayudando a las personas simplemente pues eso nos nos da nos nos da alegría y nos, y nos da mucha más motivación de, de seguir en este ministerio y, y y echarle ganas pues porque realmente se da uno cuenta que allá afuera hay Mucha hay, hay mucha necesidad y como dice el hermano Damián, a, a veces uno tiene en, mente, en su mente pues llegar a grandes escenarios no sé, yo quiero tocarlo más en escenarios, quiero tocar en, en donde haya mucha gente, donde esto y, y pero realmente si nosotros vemos yo creo que lo principal es, es este, llegar a donde, a donde Dios, a donde Dios nos, nos, nos llama y, y es ahí donde están las personas que, que necesitan escuchar de, de su palabra, porque hay muchas personas que quisieran tal vez escuchar algunos coros, algunas algunas alabanzas de grupos así, pero a lo mejor son pues ya ve que a veces por cuestiones de trabajo, a veces porque o no tienen los los medios para para poder ir a un concierto grande y, y, y río, pero pues la verdad no es, es una es una una alegría muy grande poder poder compartir la palabra de dios a través de del del ministerio y de, es, es es muy bonito hemos llevado muy, muy bonitas experiencias y y le damos gracias a Dios por eso, pues. Y le digo este. Y esto no lo decimos para exaltarnos, sino para. Para que mucha gente o muchos que tienen el talento, o muchos ministerios que tienen el talento y Dios les ha dado ese don, pues lo utilicen, yo creo, para. Para lo que Dios. Dios manda, pues que, que le echemos ganas y, y. Y prediquemos su palabra a través de la música, no, no importándonos las críticas de. Porque a veces las críticas, mi broda, a veces las críticas vienen más. De, si usted se da cuenta. Este, de parte de la, de, de la misma iglesia, a veces te vienen más críticas que la, que la gente del mundo, porque realmente en el mundo a veces miras el apoyo, pues la gente te dice, oye, este, que he vuelto un mensaje, o, o, o así, ¿no? Y, y a veces de la misma iglesia es cuando ellos empiezan a hacer la división, que pues no, esa música no, y que, que esta música sí, que esto y lo otro, pues, yo creo que debemos unirnos todos y, y dependiendo del don, el talento que Dios te haya dado, pues, pues, este, seguir seguir este, este mandamiento, pues lo que Dios nos manda hacer de predicar el evangelio y ayudar al, al prójimo este, y así es mi brother, así es Amén, amén Sí, como comentan, amen. tienen muchas experiencias bonitas porque pues uno se puede imaginar, no, pues es como, como comentan, uno a veces nosotros nos podemos decir, es que nos falta esto, no tenemos lo otro pero cuando en verdad nosotros nos ponemos a disposición y a servir, como en este caso que fueron al asilo, que fueron a los hospitales y todo eso, cuando uno se da cuenta de en verdad la necesidad que hay afuera, cuando abrimos nuestros ojos y no solo nos encerramos en las cuatro paredes, porque muchas veces creemos que adentro en las cuatro paredes es donde, donde tenemos que estar, pero en lugar donde tenemos que estar es afuera, llevando la palabra de Dios, lo que nosotros ya conocemos, llevar a los demás para que conozcan la palabra Gracias. de Dios y conozcan su salvación y en verdad se me hace muy bonito también, ¿eh? su ministerio lo que hacen y en verdad que si alguien quiere seguir este, quiere sembrar en su ministerio yo creo que también en su número se pueden comunicar con ellos también, ¿no? para sembrar o si quieren ir con ellos algún día este, a, a los hospitales o a, cualquier cosa que quieran hacer con ellos, quieren experimentar esto porque Dios, como, como comentaban, cada quien tiene un talento, tiene un don y lo tenemos que usar porque al final de cuentas no, cada uno dará cuentas por el talento que nos dio, si lo usamos o no lo usamos. Y se me hace muy bonito que ustedes, a pesar de que unos estaban en música norteña, otros en música tropical, se hayan unido y sigan, sigan haciendo lo mismo o lo que hace el otro cierreño. Y sigan saliendo y, y sigan adelante en verdad eso venga, es de admirar venga. porque no muchos quieren ir afuera a predicar la palabra y pues muchas muchas felicidades y sigan adelante bueno, pues, amén amén gracias hermano. Y, y le digo yo este, yo le le comentaba a mi hermano Damián cuando hace poco le digo, hermano, como a veces Dios tiene planes para uno. Yo, yo por ejemplo, cuando estaba chico, le comento a mi hermano que él tenía una mentalidad. Yo decía, como no tuviera yo dinero para ayudar a la, a la, porque yo nací en un, un lugar este, de bajos recursos y en donde el, el mismo barrio, pues, es, estaba, pues, un lugar muy, muy lejano y, y este, casi no hay trabajo ahí. Y, y a veces uno ve la necesidad y, y yo decía, contaba chico yo quisiera algún día poder ayudar a la gente, tener dinero y todo eso, pero realmente a veces, cuando tú trabajas para Dios, de corazón no es necesario, o sea, tener dinero porque el Señor te, te envía las bendiciones sí. para que tú las compartas con, con, los, sí. con los necesitados, y ahorita, le digo sin pensarlo, yo nunca me imaginé que vamos a, a hacer ese, ese ministerio así, pues ya le digo, Dios puso en el camino a mi hermano Damián, nos unimos, unimos los dos ministerios, y ahorita, eh, le digo así a veces incluso a veces ahí repartiendo la tortas torta hay hay personas que se acercan y nos dicen hermano este, este tenga para que siga el ministerio y tenga para para que compre más para que siga repartiendo y la verdad este eso eso es muy muy bonito, nos ¿no? llena de, de, de gozo nos bueno, sentimos muy muy contentos muy muy gozosos porque pues he visto pues que Dios tiene otros planes para uno que uno a veces piensa de, diferente, pero Dios tiene algo mucho mejor, Dios tiene algo mucho mejor, porque nosotros, y, y ahorita digo pues nosotros no, no somos personas, que, que que tengamos mucho ingreso, pero el Señor suple las necesidades, pues y, y Él nos envía las bendiciones, para que nosotros las llevemos, y las compartimos a las, las compartamos a, a, las, a las personas que lo necesitan. Amen. Amén, amen, así es. Amén, amén. Eh, bueno, en... En todo esto, sabemos que es muy hermoso, pero a veces nos pasan eh, cosas difíciles. ¿Qué es lo más difícil que ha pasado como ministerio? Más difícil, yo creo que lo más difícil... Es, eh, bueno, sería en cuestión personal, pues sería lo económico, ¿no? Difícil, así que digamos que no tengo para ir para allá, que no tengo para, para hacer esto. Pero es ahí donde vemos realmente el poder y la mano de Dios, ¿no? Cuando dispone tu corazón, que tú lo quieres hacer porque dice la palabra del Señor que que Dios conoce realmente lo que hay en tu corazón y era escudriña a lo más íntimo de, de, de, de ti. Y cuando hay ese anhelo, ese deseo, es cuando Dios dice, bueno, pues ahí está, para que hagas lo que tú quieres, porque sé que estás en los planes, que, de, dentro de, de, de los planes, ¿no? Y yo creo que sería eso, ¿no? Lo, lo económico, a veces es que uno quiere hacer cosas para Dios, y por más que uno quisiera no no en este momento, pues no lo hay, pero eh, Dios suple la necesidad, ¿no? Amén, amén, amén. Amén, amén ahora es... Como dije, sí es cierto, eh, Dios provee de una u otra manera siempre, eh, nunca nos deja eh, su sustento. Amén. No, no sé. no. Este, sabemos que trabajan este, ahorita a las cuatro y no queremos pasarnos de, también de tiempo, porque sabemos que también su tiempo uh -huh. es muy valioso y muy importante. Quiero eso. Son las 3.43. Ok. Entonces, ¿qué les parece si nos platican en cuáles son sus próximos proyectos que tienen a la puerta, próximos lugares donde se van a presentar? Amén. Este, pues, este, el, estamos apenas poniéndonos de acuerdo aquí con el, con el hermano Damián de queremos, este, como le comentaba hace rato, destacar este, unos temas ahí de este, rancheritas, unas rancheritas ahí de las, de las, de las, de las que le mencionaba, de las clásicas, de las viejitas, y este. Hace, tenemos, apenas estamos viendo, este, buscando también el, el estudio, y este, ya, este, este, primeramente Dios, pues ya estaremos sacando algunos temas, y, y el, pues el, la, la, la próxima presentación que vamos a tener va a ser en una campaña. Este grandes familiares grandes familiares por allá por por playas ¿no? por playas vamos a tener una campaña con el hermano Romo este nos invitaron a ahí para para este a lavar juntamente con ellos en, en nombre de Dios y vamos a estar a las a las seis de la tarde el día 30 de de este mes ah ok ok, okay. muy bien ok Oh, fíjate, estoy, estamos viendo mucho que el día 30 va a haber mucho, muchos eventos la verdad gracias ¿eh? Eh, yeah, a decir, no, no Gra era cierto, era Dios va a haber muchos eventos yo creo que va a ser, un, va a ser una buena lucha para el día siguiente o sea para el 31 ah, yeah. es algo interesante la verdad ¿eh? porque no se imaginan las campañas eventos, todo que está surgiendo el día 30 eh, no no han invitado a varios eventos el mismo día y, y, y me sorprende la verdad yo creo que es algo por algo está sucediendo porque, porque está viendo sí, eventos y todo este, ¿Nos sí, pueden comentar sus su redes sociales para que los sigan los que no los siguen no los que quieren escuchar su música los puedan encontrar este Um, el ministerio que, que, que tengo ese está en, en Facebook, aparecemos como Direct Ministerio, aparece ahí en, en Facebook y este pues ahí para que nos sigan y, y este y más que nada apoyen lo que es la música cristiana, ¿no? Y, amén. Y acá quiero presentarle también a Yael Reyes el, el, el este también por ahí tiene su canal, tiene su, su, su, su página. No sé si quiera comentar algo aquí. Él apenas tiene ah, tres okay. años y anda en el requisito aquí Ah, ok, lo Sí, lo okay. vimos, lo vimos muy serio sí, ya... durante la entrevista. <risa> ah, pregúntele algo, pregúntele algo porque no quiere hablar. <risa> sí, gracias, sí. Está nervioso. Okay. Sí, okay, ya... sí, ya. El canal se llama Ángel Reyes, que bajo oficial. Ángel ah, Reyes oficial bien. en YouTube, ¿ah ¿eh? Sí. Ah, ok. okay. ¿Por qué tocar de requinto? ¿Por, ¿Por qué tocar de requinto te gustan? Mm, me gusta. Ah, ok. ¿qué sí. es mi es, es, ¿No, no, no, no, es mi hijo. Ah, okay, okay, okay. okay. Yo, yo pensé eh, que era. Comentar algo, ¿no? Este, eh, yo siempre lo que ojalá para la música tropical, pero no, no, no le gusta mucho. No quiere. <ríe> ah, okay. Eh, se inclinó más por, por lo cierreño. <ríe> ah, okay. ok. Ya entiendo, ya entiendo por qué tan tan tan joven y tocando entonces. De qué edad aprendiste a tocar? Porque ahorita estás joven, tienes 13. Como a los 10 años, ¿ya? ¿eh? A los 10 años. 10 años, no, bien joven, la verdad, eh. <risa> El comentario. Yeah, Julio Romero dice: saludos, yeah. Yael. Nomás no vayas a llorar. <risa> <risa> saludos allá, Julio Romero, Julio. Este, saludos ahí el, ya aquel, este, Omar, Julio, R Romer Tutoriales, ahí también, él, él, ahí también nos ha apoyado mucho ahí, este, saludos Julio, él hace, ahí, él hace ahí este, tutoriales para, para este, el, el teclado ahí, para la música tropical, música de oración de todo, ahí también ahí podemos encontrar su contenido ahí como Romer Tutoriales, saludos ahí Julio, un abrazo. Ok, excelente. ¿Qué? ¿Qué vas a poner algo? Ay, ok. Bueno, eh, ¿qué tal si antes de, de irnos nos retiramos con una canción de ustedes? Amén. Amén. Amén. Amén. Dios. Amén Vamos a vamos a tolarme, hermano, Este esa alabanza que dice enséñame a valorar todas las cosas que me has dado esa es alabanza caminar por el camino que has cargado, a no juzgarte, a criticar a fallar, no ayúdame a cada día ser mejor, enséñame a ganar amor aunque me pague con rechazo, la venta encima que me queme no hacer listazo, la venta que me queme hacer perdonar a ti, a ti, mi corazón. Enseñame, a ver si siempre he tomado de tu mano, que la tormenta está sentida en tu odio. Enseñame a enseñame. ¡Listo, mi Não, e não, Nada, a saber escucharlo cuando me hablan, enseñaré a dar los dos, la luz. luz. Enseñame a caminar por el camino de Asmarca, a no poder aclarar que a fallar, me ayudaría cada día sin ser mejor. Enséñame a la amor aunque me pague con rechazo, a bendecir a aquel que malviste mis pasos, a perdonar a quien lastima mi corazón. Enséñame a andar así siempre tomado de amor, que en la tormenta se ha perdido en tu enséñame a vivir quedó, enséñame, destellos de, de, de, sí. de Cristo. La verdad, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Por aceptar esta antigüedad, amén, amén. compartir sus cantos, un poco de su ministerio, lo que hacen, lo que Dios ha hecho en sus vidas. Gracias por estar aquí este sí. tiempo. Este, esperamos que Dios siga prosperando y siga creciendo su ministerio y que próximamente podamos vernos en algún evento por ahí. ¿Por qué no? Exactamente. Ya saben. Amén. Que Dios con ustedes también muy, muy, muy, muy agradecidos. Gracias, gracias. Gracias, la verdad. Para nosotros es un, un gran honor que estén aquí con nosotros este, esta hora. Sí, gracias, con... gracias, gracias. Ok. Ahora bueno, sí, muchas gracias a todos los que nos vieron. Muchas gracias. Y también a los que lo van a ver otra vez. Muchas gracias. Ven.